En primer lugar, agradecer las, las explicaciones que habéis dado. Yo creo que bueno, coincido con lo que ha dicho ya algún parlamentario que la exposición ha sido abrumadoramente clara, contundente y además yo creo que con un grado de cabreo importante y necesario por vuestra parte porque desde luego desde nuestro grupo parlamentario entendemos, entendíamos ya de antes porque conocíamos el asunto pero entendemos que hay razones de sobra para que estéis... ...para que estéis cabreadas. Nosotros eh, ya tuvimos la oportunidad de preguntar... ...de hecho yo pregunté a la, a la señora San José... ...a la consejera por esta por esta cuestión... ...porque bueno, efectivamente nos parecía que... ...lo que hoy habéis expuesto en 20 minutos... Eh, ...pues que efectivamente estaba pasando... ...y tuve la ocasión de preguntarle... ...también le hemos hecho la pregu varias preguntas por escrito... ...y tuve la, la ocasión de preguntarle en el pleno de control... Y la respuesta eh, breve, porque la consejera tiene cuatro minutos para responder y la verdad es que mejor para ella no haber tenido más, porque no sé qué más hubiera podido decir, porque la respuesta resumía, eh, pues un poco las, en mi opinión, tres, eh, tres excusas que, que el departamento ha buscado para justificar eh, el por qué han tomado una decisión, que es una decisión política una decisión absolutamente política, que es la de sacar este, este concurso eh, sin, sin que haya subrogación de los derechos de las y los trabajadores que están haciendo, que están haciendo estos trabajos. Esa es la opinión, la opinión de nuestro grupo, que es una opinión que yo creo eh, que queda reforzada o que nos hace eh, convencernos aún más en ella después de, de haberos escuchado, a nosotros nos parece que las justificaciones que desde el departamento eh, se dan cuando se le pregunta, porque el departamento es verdad que ha empezado, y eso está bien, a, a dar algunas respuestas en, en esta Cámara, pero también me gustaría que supieran ustedes que lo ha hecho cuando se ha empezado a preguntar, cuando se ha empezado a preguntar y cuando ellos han sabido que se estaba preguntando y que se estaba moviendo, moviendo o indagando en la, en la cuestión. Las excusas, en nuestra opinión, sobre todo resumidas en tres, eh, para nosotros en la que más hincapizo la consejera cuando yo le pregunté es la de intentar demostrar que esto es un nuevo servicio que no tiene nada que ver con el servicio que se venía realizando hasta ahora eh, yo creo que en, vuestro, en vuestra exposición ha quedado claro eh, la consejera en aquella ocasión eh, aludió efectivamente nosotros sabíamos qué respuesta nos iba a dar aludió ...al tema de las conferencias y los círculos. Ustedes, además, hoy nos demuestran que esta práctica se viene realizando en este servicio, incluso, si no he entendido mal, desde el año 2008. Bueno, y por lo tanto, en nuestra opinión queda evidente que ahí no hay un cambio sustancial del servicio. No bueno, hay un cambio sustancial, que es el nombre... Nuestra opinión, el único cambio sustancial es el nombre después de, de haberlas, escuchado, haberlas escuchado hoy. Pero además, aún más, hay una cuestión que yo, yo voy a tildar de absolutamente hipócrita, eh, que es el, el escuchar eh, cómo desde el Gobierno vasco se ha sacado pecho de, del buen funcionamiento de este servicio se lo ha explicitado en términos de servicio de justicia restaurativa, cuando interesaba explicitarlo en términos de servicio restaurativa para sacar pecho y para quizás colgarse medallas, que está muy bien, que es oportuno si el servicio realmente es así y es bueno, pero resulta que ahora, cuando hay que sacar esto a concurso, eh, pues ya no interesa decir que este servicio era de justicia restaurativa porque como es una de las excusas para no incluir la subrogación pues ahora ya no interesa. Eso en mi opinión es una actitud bastante hipócrita y que además es de especial gravedad sobre todo con relación a las y los trabajadores. Es decir, también se ha estado diciendo, por lo que estamos escuchando y ya conocíamos, eh, que se ha puesto en valor el buen hacer y el trabajo de los profesionales de este, de este servicio y a nosotros esto nos parece pues una absoluta contradicción con el hecho de que ahora precisamente a estos profesionales se les vaya a dejar en la calle, se les vaya a dejar en la estacada de manera evidente. Por lo tanto, bueno... Eh, y luego el tercero de los, de los argumentos o excusas que, que se dan desde el departamento, que es el de bueno del, del paso de convenio a concurso, que a nosotros no nos queda muy claro exactamente cuál es ni siquiera la excusa que nos dan, porque no hay nada que diga que no se puede hacer, ni en el convenio ni en la ley. No hay nada que se diga que no se puede hacer esa esa subrogación porque pasemos de una relación de convenio a una relación eh, en base a, un, a una adjudicación a un concurso ¿no? y, y más allá de cuál sea el, el convenio de aplicación eh, hay una realidad objetiva eh, que es a estas trabajadoras y trabajadores durante bastantes años han venido realizando este trabajo para la administración pública amparados por un convenio concreto por ese convenio. Si no era de aplicación ese convenio, ¿por qué nadie desde la administración pública dijo nada? Todo el mundo conocía que ese era el convenio que se les estaba aplicando. Había una mesa paritaria donde estaban las empresas y donde están los sindicatos. Nadie nunca, nunca puso una objeción. Todos somos conscientes de que la Administración Pública sabía que ese era el convenio de aplicación, pero ahora quizás pues no interesa que ese sea el convenio de aplicación porque recoge explícitamente la obligatoriedad de subrogar las condiciones de trabajo de los, de los trabajadores. Bueno, a nosotros todo esto. Eh, ustedes han dicho, han hablado de que es algo injustificado y malintencionado. Nosotros coincidimos, nos parece bastante grave, y yo lo voy a decir. Además, me parece bastante grave eh, viniendo de un departamento que está dirigido por una consejera socialista. Eh, yo me considero eh, comunista, socialista, y me parece bastante grave que, sea, eh, que esto suponga dejar en la estacada a trabajadores, aunque sean pocos, aunque sean muy pocos dejar en la estacada a trabajadores que se puedan quedar en la calle cuando se podía no haber hecho. Es decir, eh, que si alguien nos dice no, no había manera, no hay posibilidad, la ley no lo permite, pues igual estaríamos hablando de otra cosa, pero es que sí que había posibilidades. ¿no? Y a nosotros esto nos parece grave, sabemos que está la vía judicial, esperemos que ustedes la utilicen, nosotros les animamos a que la utilicen, pero desde luego la vía parlamentaria eh, por parte de nuestro grupo. Eh, también mmm, adquirimos el compromiso de impulsarla porque nos parece una injusticia que tiene un origen en una motivación política, en una decisión política que podía haber sido la contraria y por eso nosotros vamos a presionar en ese sentido. Decirles, para finalizar... Que, bueno, ha sido muy, muy ilustrativo los vídeos que nos, que nos han puesto. Yo no conocía estos vídeos y la verdad es que eh, claro, yo tengo que coincidir con las palabras del señor Moreno en el primer vídeo que han puesto. Yo de hecho cuando eh, pregunté a la consejera ya, ya dije que a nosotros la primera opción eh, política que nos gustaría para este tipo de servicios eh, sería que fueran directamente eh, eh, realizados desde la propia administración pública o con funcionarios eh, o con funcionarios eh, laborales, pero que tampoco nos parece mal que en este momento se saque al concurso y también nos parece que es mejor que sea mediante un concurso público que mediante un que mediante un convenio entonces yo coincido con el señor Moreno y me parece también y lamento tener que volver a utilizar la palabra hipócrita pero me parece bastante hipócrita ese entiendo que cambio de opinión todo el mundo puede cambiar de opinión también es legítimo pero sobre todo es curioso eh, siendo una persona que entiendo que ha trabajado directamente con ustedes y que ha puesto en valor también el trabajo que hacen ustedes y que sabe que ahora se van que se van a quedar en la calle. Me parece también grave algunas palabras que, que ustedes han mostrado ahí eh, de Loli. y de Juan. sobre que ustedes no, no. existen para el Gobierno Vasco. porque es verdad que esa esa especie de subcontratación que tenía Irse Áraba eh, con respecto a la, a la empresa eh, digamos que gestionaba el servicio a nivel eh, de Euskadi, ustedes han explicado eh, que tenía una motivación concreta en origen, por lo, por lo tanto pues me parece absolutamente fuera de lugar que la Administración Pública eh, pues tenga este tipo de, de opiniones. Eh, yo para finalizar, eh, decirles que desde nuestro grupo vamos a presionar, la PNL de que ya se ha mencionado aquí, eh, nos gustaría que saliera adelante con los máximos apoyos posibles y, y bueno, darles la opinión, que pensamos que detrás de esto hay una intencionalidad política clara, lo que no sabemos es hasta dónde llega esa intencionalidad política clara, pero que el asunto, en nuestra opinión, pues, pues es bastante voy a decir que, que huele bastante mal eh, y lo lamentamos mucho.